¡Mari Mari Gompuche! ¡Mari Mari Gompuguenoy! ¡Inche Pingen, Fiestoforo Tofachito ¡Codauken Meo, Kimeltuwe Pinhelu! Fachianto Incheta cupa Copa eh, pingelu Guayna Corlexim ¡Fei Feimaita ¡Korlexin pingelu, ¡Fei Maita kinye Diccionario, quinien de Web! ¡Mulekelu eh, Internet Meo! ¡Tofaxi Dungu! Dungu Meo! emita eh, Pepe Quinto Afimí! Eh, Pifel! Quién es un un un nuevo ka eh un nuevo café feliz por bueno y un e imita me mi amual fecha dirección internet por vuelota vuelta petu tamí tamán poner nunta tufa me mi amual tufa página crear cuenta nueva telepu buenoy feu la mai un chinta miliinta tu fa fachi página crear cuenta nueva pingelo tu fachi página meo miliinta quiñeke ramtun emita pepi guñol son tatufa ta tu fa tamí hoy pingel pingel pa página meo tamí word col word hongo catamí roof hoy mi apellido ta en café Seu también... Chilkato que es un también... Eh... Cuidado que es un hombre Eh... Cá... Muele eh, Fechidungu Poner la afimita E eh, mi pepi... Uirintuco afimí Chilkato un meu Eh... Tañí meu Cata kimel tu kimel tu ama pudungun tak kekai tu ramton chenfel robotfel e tu chi cupa, ponel que, ponel que ita tu fa eh, mi chen el mi y el que ha a tu fa a botón crear cuenta nueva faeva e imita a ta mensaje ta a mi correo y mi y y en iniciar sesión Fele, eh, feula May, en chinta mulepaín con culepaín diccionario tofachi página meo eh, feula feula mai ta muleita mi eh, amual diccionario diccionario tati. Túfameo me leíta feichi feichi dungu, entrada pingelu. Seu tamí eh, pepi brin afimi afimí tamí zungun e imita kim no afiel ni champielfel. Por ejemplo, eh, pero. Me leíta eh, fenchen me leíta clá diccionario ta Pelota inchinta ponela fi in a gusta Apretando la letra mayúscula del teclado, se pueden escoger más de una opción. De quinto afimí. Pero, piñe eh, que iba un meón. Camo ley, taquiñe, kaké no unta, kaké no cham. va echar los perros a alguno, chewa tulvin kiñeche, tratar de perro, chewalkan, expresión fuerte por ilkunpen, me trata como a un perro, chewa chukienu, Weluta ta kiñege mu, inchi leyele inta ta mu, neo, ka kin kinkelein, nichen pifel winkazumun. mu, e imita pepi por ejemplo, chilka. Busca. Chilka. Libro, carta, noticia. Chilkantakun. Escribir algo en un libro. En un ejemplo, Chilkantakulei. San Mateo. Está escrito en el Evangelio de San Mateo. Chilkantakun. Inscribirse. Chilkatube. Colegial estudiante. Chilcatun Escribir o leer. Feli, eh, tu dungu eh, kupali, eh, chipai, tati diccionario, Augusta tu Kofiel. Wilota, moleita, wey, diccionario, café, eh, del 2016, chipai fechidungu. Fechidungu, trurlai. Tu fachidungu meo, Tati Nemul, Wishu Lewey. Quedaron eh, separadas. Por ejemplo, Chilka, libro, carta, noticia. Chilka con escribir algo en un libro. chilcanto Tukun, inscribirse. Chilka colegial, estudiante. Chilkatun escribir o leer. Etc. Se me nota, Pepi Soliafimen, Tati Diccionario. Y fi diccionario Augusta Camwe diccionario café. En el momento gente pichi está en el alun que está en el el que está eh, eh, que talún alun son como tamí kim no afiel, vale, te di caí,